Adelante, Carolina. Gracias, Julio, a todos los muchachos a todos ustedes allá en el set y gracias a toda la gente que está con nosotros. En este momento quiero eh, tratar eh, uno de los temas que indiscutiblemente van eh, o se dan en estos momentos en el cual nos estamos acercando, la realización de las campañas negativas o campañas sucias como nosotros le conocemos popularmente. Estas estrategias políticas que buscan de alguna forma eh, sacar a flote las debilidades. ...las actuaciones, el mal manejo de los candidatos, en busca de cambiar ante la gente la percepción de uno u otro. Hay muchos elementos que nosotros podemos tocar cuando hablamos de la utilización de este recurso... Eh, ...de forma negativa se aprovechan los diferentes partidos para eh, aprovechar, aprovechar y sacar ventaja de las acciones... De los candidatos. Yo quiero, en este momento, y quise traer este tema, porque eh, nos sorprendió mucho cosas que, eh, o sea, ser, de alguna forma, si se quiere, normal. Pero manejarlo de forma eh, tan burda, la manipulación eh, a través de las redes sociales, donde más se dan este tipo de campañas que están en estos momentos, si se quiere, hasta agobiando a los cibernautas. Vemos que de un partido u otro, porque no vamos a sacar ni PRM ni PLD, es quienes mayormente se están en este tenor, en esta línea Porque son los que están eh, más confrontados en este momento político En el día de ayer sale un video que cuando lo vi Y de hecho me lo, me lo mandaron varias personas Nosotros lo vimos hasta en el chat de, de, de nuestro Donde se edita, se manipula una información Que está rindiendo un alcalde precisamente del PRM Es el señor El video fue cortado yo quiero presentarlo y luego hacer algunas señalizaciones y de las implicaciones y de lo eh, insano que es crear este tipo de condiciones en el ambiente político-social de nuestro país. ¿Hasta qué punto llegar? Es la pregunta que quiero plantear. Vamos a ver el video de la locución del señor y luego el video cortado, editado, que se hizo viral en el día de ayer. Hay que ser muy cuidadosos con lo que difundimos en los medios, en las redes sociales. Vamos a escucharlo. Y ahora volví de nuevo, y voy a robar menos, menos, no que yo robé, pero voy a, que menos, menos, menos yo voy a sea, usar los fundos Se está preocupando mucho porque la gente conozca con todo lo que se está haciendo. Ajá. O sea, que no, porque aquí hay un hermetismo, que no se sabía nada, eh, nunca, el síndico nunca hablaba, todo era la gente tenía que preguntar sobre la calle, si hacían si hacía una obra con, con algo como cerrado. Y veo que ahora usted está tratando de cambiar todo eso y eso es muy positivo. Yo, yo le quiero cambiar y quiero que sepan que yo los seis años no vine con las intenciones de robar, y no robé, y me fui peor que lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos. Ahí está, señores. La parte que se cortó en el día de ayer, en la que se hizo viral en los medios, cuando el señor decía, yo volví y voy a robar. O sea, le quitaron eh, la parte completa. O sea, ¿cómo nosotros podemos utilizar este recurso tecnológico para hacer daño a una persona? En este caso del PRM, nada que ver. Si hubiera sido otro candidato, eh, pues lo hubiera utilizado como ejemplo. Nos impacta hasta qué punto se puede llegar. Las estrategias de comunicación no necesariamente deben de ir en esa línea. Se puede llevar información positiva, se puede buscar resaltar los logros de nuestros candidatos a quienes representamos o la línea de comunicación de un partido o de un candidato, pero buscar eh, dañar en ese sentido a una persona eh, de forma particular porque no es de nuestra línea política. Es un daño que se le hace a la moral. Ese señor, por más aclaración que se haga, por más edición o que se presente el video completo, ya queda en la mente de un grupo de gente importantísimo de que lo que dijo fue, "No, yo robé menos, yo robé menos, menos". Ahora, eso, eso eh, es el él dijo Él dijo Él dijo algo como que había estado, ¿verdad? Y no robó, sí. ahora voy a robar menos. O sea, si no lo hice antes, ahora lo voy a hacer menos. Lo que pasa es que ahí hay un problema de semántica, tú ves? en el uso de la expresión, porque él utilizó la expresión de manera que, que dio oportunidad para esa interpretación que se hizo con los cortes de video. Y si él sí. lo hubiese dicho de otra forma, quizás no pasa. Pero aún si se dice completo, aunque esté errorcito, pues se entiende lo que le está diciendo. Lo que hicieron que cortaron. Sí, claro, ¿verdad? claro, Quedó claro, claro. Pero, Dios mío, hay tantas implicaciones cuando se hacen uso de estas estrategias eh, negativas tan sucias. Nosotros hemos visto, hemos visto en los últimos meses, en el caso de las eh, municipales, en el caso de las presidenciales, cómo están. En el caso del mismo eh, Gonzalo Castillo, que nosotros, y, y de hecho yo aquí he citado una de sus debilidades, el de la expresión... Eh, el problema de condición de expresión, de, de la formación de las ideas eh, ahí he visto especialistas hasta hablar de su tema, de un problema de dilexia, me parece que es y que la oposición también lo utiliza a su favor realmente es una condición de salud y te dice, esta persona cuenta con las condiciones necesarias para dirigir un país entonces todas esas debilidades y comportamientos eh, de los candidatos se aprovechan ¿de qué forma se ve? de los partidos políticos manejarse un dato que podemos resaltar en este comportamiento de los partidos es que nunca vemos de manera directa a un candidato eh, u otro, o sea, a los principales si no se hace desde abajo lo hacen los dirigentes lo hacen eh, funcionarios entre ellos se, se pueden decir tienen choques confrontaciones de manera muy directa de alguna forma eh, los principales, en el caso del de, si gobierno, los candidatos presidenciales se quedan fuera. Amado, lo, sí, lo puedo, podría poner en silencio, me parece, allá Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos resaltar, el efecto boomerang que se crea con esto, la posible victimización, ahí podríamos poner un claro ejemplo, el caso del señor Leonel Fernández, cuando sale del PLD, que se crean las condiciones de ataque eh, de manera directa, a, que en, en, to, en, en torno a su figura, de que él, él se entiende que es el único líder, de que él se entiende que es la única persona capaz de dirigir el país, y eh, toda esa sublevación que eh, entendía el PLD en ese momento, que tenía Leonel Fernández, para él entenderse el único capacitado para representar tanto al partido como el país. Cuando él se va del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ese efecto de contrario que se esperaba, que va a decir, no, ya ese quedó derrotado. Hubo un efecto que mucha gente lo que creó fue un tipo de simpatía por la victimización. Otro de los eh, casos que nosotros podríamos citar, un poquito más eh, ya antiguo, eh, y Amado podría y eh, conoce bien la historia en ese sentido, cuando el profesor Juan Bosch, que se tildó de comunista, de que era un ateo, o sea, eso impactó a, a su campaña e impactó el juicio y la visualización que tenía la gente de él como candidato. Entonces, todas estas cosas que se dan en los procesos electorales son eh, tienen eh, impactos muy firmes, muy directos. Ahora, lo que yo planteo acá es la manera de hacerlo. Hay una parte que se podría llegar que disminuye la calidad del proceso o de estrategia de comunicación de cada uno. Qué bien sería, eh, por ejemplo, en el caso de los dos principales eh, en esta contienda, que se manejen sus estrategias de comunicación haciendo lo propio. Si vas a denunciar, ok, vamos a someterlos a la fiscal. es una utopía lo que planteo, pero se supone que debe de haber un nivel de profesionalidad, de altura en todo lo que se realiza, y más cuando hablamos de personas que van a dirigir un país. Tú lo que dices, bueno, pero ¿qué nivel tiene esta gente? ¿Qué nivel de comportamiento? Esto es lo que se dicen entre ellos. O sea, sacando los capítulos al sol. ¿Cómo realizarlo? Yo voy a denunciar los niveles de corrupción que tiene Gonzalo Castillo y el PLD utilizando recursos del Estado. Vamos a someterlo, vamos a, a tomar iniciativas de que realmente hayan sanciones. Okay, entonces entra la otra parte de que no existe en nuestro país, pero lo que es el régimen de consecuencias para el uso inadecuado de los recursos. Se podría hacer así, o vamos a apelar al recurso feroz de las redes sociales, que básicamente, porque los medios eh, a nivel eh, televisivo no se ve tanto. Con el hambre que tienen las plataformas digitales, se ha aprovechado y se le ha sacado mucha ventaja a esta optimización de las estrategias negativas o estas estrategias eh, políticas de comunicación que buscan resaltar todo lo malo de un candidato u otro con los partidos. Tendemos, pongo estos ejemplos, eh, lo que tiene que ver con el, el tema de la malversación de los fondos públicos que muy bien ha sabido aprovechar el PRM y que al final como ciudadanos nos beneficiamos porque por lo menos tenemos la información de esa investigación que se hace pública y de ese ataque feroz en las redes, pero ahí está eh, la estrategia es decir, mira, este candidato lo que está haciendo es que está comprando los eh, panes con el dinero del de plan social y está diciendo que sí o sea, lo sometí ya a las instancias correspondientes, más allá de si habrá un régimen de consecuencias. Asimismo, lo ha hecho el PLD en el los últimos. Por ejemplo, ese video del día de ayer. Veíamos a todos o a una parte importante de quienes eh, tenemos contacto a, a nivel de redes utilizando el discurso de Luis Abinader, que se refirió al país en el día de ayer. Cuando Luis Abinader habla de cambio Corrían el video de este, de este alcalde cortado, editado. ¿Hasta dónde llegar? Por Dios, nosotros eh, como comunicadores y como ciudadanos quienes tenemos un poquito de conciencia de cómo se suponen que se deben de realizar las cosas, tenemos que estar conscientes si sí, bien nos aprovechamos de esa información porque la obtenemos, porque ellos escudriñan todo y lo sacan a la luz pública, aún aprovechando el momento político eh, de, de los procesos electorales para decir mira, esto es lo que está haciendo es esto, es y esto, ok, nos beneficiamos pero se supone que esto es la manera correcta, debemos de estar muy claros, porque el mensaje que se manda detrás de estas campañas bestiales, que lo he venido diciendo que se están haciendo, de ambos de ambos de estas campañas bestiales que se están haciendo eh, desde la comunicación de los partidos es lo ideal, es, lo que, es el comportamiento que debe de ofrecer un partido político o quienes están debajo de ese candidato presidencial, por poner un ejemplo. O sea, este comportamiento eh, malsano, inadecuado, poco profesional, te dice, ok, y ahí podríamos entonces entrar eh, o citar algo, algo que tenga que ver con los planteamientos de, de Maquiavelo. O sea, no importa cómo lo hagan, lo importante es llegar. Y así se dan un sinnúmero de condiciones y situaciones que nosotros tenemos venido eh, hemos visto y que hemos estado observando y que siempre se da, no es nuevo, por supuesto no es nuevo ha existido todo el tiempo, pero ahora con las plataformas los medios digitales, pues se le ha sacado muchísimo provecho muchísima ventaja y nosotros tenemos que tener que este es el mensaje que quiero dejar, el nivel de conciencia tanto como medios, como comunicadores que tenemos acceso a llevar información y que a través de las redes sociales todo el que tenga un Facebook, un Instagram, un Twitter, es un comunicador. Porque emite comentarios públicos que le llegan a gente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Cuando hacemos, eh, emitimos y difundimos informaciones que hay un objetivo de malvado, maligno, porque eso es algo maligno. De hecho, ese señor, ese señor debiera de estar, eh, ya voy a concluir, ese señor debiera de estar... La música. La vas música, vas a hacer un poquito. Que no Adelante, Carolina. Adelante, Gracias. Carolina. Sí. Entonces, o sea, quienes difundieron este tipo de información a quienes les llegó. Y, y pongo el ejemplo de la del día de ayer. Porque es impactante, señores, que Amado diga algo, que ya diga algo, que... Eh, por ejemplo, el, senado, el candidato a senador eh, Romero, eh, Franklin Romero, América Romero, dijo una cosa: que no saquen de contexto y que se corten esto que usted está diciendo. El, el, el, el, lo que deja de decir y lo que deja eh, de desear o, o el comportamiento de que ellos lo hace, que es, es, es, es, es, es, fuera cierto que eso que ellos hicieron o, di, o dijo la persona a quienes acusan. Es un tema bien interesante eh, que siempre se ha dado, pero nosotros no debemos dejar de lado esta realidad y lo que hay detrás de ese comportamiento de esas estrategias de campañas políticas muy sucias que estamos viendo. Bueno, ahí está... La política es una guerra y en la guerra todo se vale, dicen por ahí, aunque claro, uno no comparte ese tipo de métodos sucios ¿no? para hacer la guerra, pero eh, los políticos entienden que tienen un objetivo y ese objetivo hay que cumplirlo. A mí me costará escribir, aunque sea un artículo, dependiendo a de Maquiavelo, porque la gente lo hace. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, eso la es. gente cree que y Maquiavelo nunca dice eso. Hay. No, para nada. Maquiavelo, Maquiavelo plantea la no, no, maldad humana. Hace un relato de la vivencia ah, no, no. del. del del príncipe right, frente sí. al súbdito y, y su... hace una, una especie de descripción de cómo el poder ejerce esa presión sobre los yeah. súbditos. No, y, y, y, y también del Maduro, pueblo hacia, hacia... Y del pueblo hacia... hacia y, el... sí. y, ¿Y cómo ve el pueblo hacia el príncipe? Que ha sido mal manejado. Pues ya, que tiene los whatsapp sí, de nuestros amigos. Ya vamos, nos vamos a verlo. Amado, sí. hazlo. Sergio Antonio desde San Francisco dice, eh, yo Francis dejo esto.